-¡San ¡Sant ¡Santiago Matías! ¡Santiago! Man! ¡Santiago! Man! ¡Santiago! Man! ¡Santiago! ¿Sant ¡Santiago! ¡Cómo te sientes, Santiago! ¡Santiago! ¡Ay, ¡Ay, Robin, bueno, señores, ahí está Santiago Matías de los Alofoque. Momento. ¡Wow! Vamos a ver de este lado, Winnie, si podemos tener alguna impresión de Santiago Matías. Empresario artístico, influencer en nuestro país que ha estado dándole el respaldo desde hace días a don Miguelo ahí está bueno artista, influencia hacer las cosas bien y mejor en las redes sociales una experiencia que debe ser eh, tomada en cuenta por todos los artistas fue descargado o le pusieron una fianza o un simple pero con presentación de cuándo no sé solo Señores, Santiago Matías, Ricky, el reportero del Pulmón, acaba de entrevistarlo. A lo foque, empresario artístico, influencer. Ahí estuvo dándole apoyo a Don Miguelo también. Se monta en su jipeta, ya apoyó, cumplió. Bravo.